Familia Niner, sean todos bienvenidos al podcast de Canal 49. Como todos los lunes, es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Eh, primeramente tengo que pasar a recordarles que somos campeones de la División Oeste de la Conferencia Nacional. Lo ganamos el jueves pasado frente a los Seattle Seahawks allá en su estadio. Y eh, es una cosa que hay que eh, celebrar y hay que seguir contentos. Se ha logrado el primer objetivo de la temporada, los 49 Consiguimos, ...consiguieron y conseguimos todos como afición... El, ...el título número 21 del oeste de la nacional... ...en la historia de la franquicia. Saludo a toda la banda en iVox, en Spotify... ahí los que me están escuchando y aquí en YouTube... ...a los que nos estamos viendo y saludando. Ah, híjole, señores. ¿Qué les digo? Pues no se puede estar más contento. No se logra un objetivo que si bien... Eh, ...se veía un poco lejano en algún punto de la temporada... ...por fin se consigue es una división que ha sido eh, totalmente una, una locura ¿no? Eh, los Rams que parecían ser los favoritos con quienes nos íbamos a pelear la división se fueron al fondo, los Cardenales no levantaron, los Seahawks ahí andan buscando un, todavía un boleto por los playoffs y nadie se lo imaginaba y San Francisco creo que sí fue el único equipo consistente. Y a pesar de estar con el tercer coreback, no lo hemos conseguido, señores. Ya estamos clasificados a playoffs. Por el momento ubicados en la tercera posición, como el sembrado número 3 de la conferencia. Estuvimos a nada de tal vez subir al segundo porque Minnesota tuvo el regreso más épico en la historia de la NFL. no Entonces, este... Pues bueno, se salvaron esta, esta semanita. Pero bueno, señores, eh, no sé no sé qué más agregar. Miren, eh, de entrada, pues, eh, me siento como frustrado porque pues, no pude estar con ustedes eh, el jueves terminó el partido. Andaba yo, ya saben que mi trabajo me hace salir mucho, entonces andaba yo fuera... No pude hacer esta plática post-game eh, y yo tenía muchísimas ganas de platicar con todos, de celebrar. Pero pues ni modo, me tuve que esperar hasta hoy. Les pido una disculpa, ¿no? Eh, son cosas de la chamba y, y mientras este, pues sea yo un, un, un pobre perro asalariado, pues no me queda de otra. <risa> pero bueno, eh, entremos en materia. Miren, un juego sí bien eh, cerrado, bien, bien atorado como se esperaba, como yo me lo imaginaba. Y porque tal vez, o sea, sí hay diferencia entre los Niners y los Seahawks, pero es divisional. Entonces siempre se van a dar con la cubeta. Y más los Seahawks que no nos quieren. Y más en su casa. Y más a sabiendas de que nos podían... Eh, de, de que al perder, pues les, les ganábamos el título de división en su casa, ¿no? Y es algo que eso como rival no te gusta que te suceda. Y salieron a darlo todo, ¿no? No les alcanzó. Y San Francisco pues, terminó llevándose la victoria. Sucedieron muchas cosas en el partido. ¿No? Por ahí Brock Purdy se, se salva de una intercepción que pudo haber cambiado el juego. Eh, San Francisco empezando el tercer cuarto pudo haberlo liquidado. ¿no? Se pudo haber puesto 28-3 eso. Y ya hubiera sido una cosa realmente ya imposible para Seattle. Pero la neta es que hay que decir que los árbitros les echaron la manota. Y feo ese foul personal a Nick Bosa. Mis polainas eso... Ni aquí, ni en China, ni en ningún lugar puede ser foul personal ¿no? Hablaban de que la caída, de que tenía que haber quitado los brazos o sea, Esas son cosas ya imposibles ¿no? Y en un deporte que tiene las reglas muy claras O que las ha intentado tener por mucho tiempo Esas apreciaciones ya están siendo de hueva total Era un pick six de, de Omodri Lenoa <coughs> Y nos lo robaron Y el partido pues, se apretó más de lo que se tenía que haber apretado San Francisco lo dominó brutalmente toda la primera mitad, ¿no? El tercer cuarto empezaba ya como a liquidarlo. Y eso le dio alas a Seattle, que empezó a mover el, el balón. Y pues bueno, después de los 21 puntos que consiguió San Francisco ya no se, puso, ya no se pudo nada ofensivamente. Ellos todavía sacaron 10. Se quedaron ahí a, a 8 puntitos de. de. Tratar de empatarnos el juego Afortunadamente no se dio eh, Jordan Mason lo cierra bien Con esa escapada y San Francisco se corona Insisto nuevamente campeón de la división oeste De la conferencia nacional Y ya estamos en playoffs, señores Miren, eso me quita este, hasta más Mucho estrés de encima porque No sé si recuerdan temporadas pasadas Ahí andaba yo haciendo mis programas en donde les ponía todas las combinaciones que tenían que pasar y lo que teníamos que hacer y lo que se tenía que dar para que pudiéramos meternos a playoffs. Bendito Dios, ya estamos. Y ya me voy a tener que me voy a poder quitar de esas matemáticas locas en la cabeza. Ya estamos, señor. ya estamos. Eso era lo, el primer paso que se tenía que dar. Además, campeones divisionales, insisto. Y pues se vienen eh, juegos, digamos a modo, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar primero con el análisis del juego. Desde mi perspectiva, lo que yo alcancé a ver. Eh, y lo vi nuevamente, ¿no? Ayer me lo chuté otra vez, tranquilito, sentado, viéndolo. Eh, otra vez eh, todo el juego. Eh, Brock Purdy, pues, cumple nuevamente. Lo hace muy bien Purdy. No estamos hablando de un fenómeno. Estamos hablando de un coreback que no parece novato. Y esa es la cosa que hay que eh, tener bien en cuenta y hay que saber diferenciar. Brock Purdy, no, no estamos viendo ahí un Patrick Mahomes. No estamos viendo ahí un, eh, no sé, ¿no? A un, a un Joe Burrow ni a Justin Herbert. Estamos viendo a un chamaco que no parece novato, pero que con el tiempo puede llegar a ser tal vez algo todavía más de lo que estamos viendo. ¿no? Recordemos que lleva dos aperturas y casi otro juego con Miami, pero lo ha hecho muy bien. Otra vez se va con dos pases de anotación. no 217 yardas me parece, un rating de 117. No comete errores, <coughs> se salva de la intercepción esta que les menciono, en las manos se le cayó a... A este jugador de Seattle, no recuerdo su nombre, no sé si fue Woolen, no sé quién fue. O, o Trevon Dixal, o, no me acuerdo cómo se llama. La verdad es que no me acuerdo. Pero se le cayó de las manos al de Seattle y afortunadamente nos salvamos. Pero Purdy lo hizo bien, ¿no? Eh, este, este, esta tranquilidad que muestra en la bolsa, eh, esta paciencia que tiene para encontrar a sus receptores, no se vuelve loco. Digo, como todos los corebacks, pues tiene dos, tres pases ahí malillos. Pero la verdad es que eh, nos está dando... Yo en este momento veo que nos está dando más de lo que nos daba Garópolo. Y ni hablemos de Lance, ¿no? Pero eh, porque es muy preciso. Pone los pases muy bien. o sea Garópolo tiende a, a volar, a poner los pases a veces muy arriba, ¿no? A veces muy abajo, a veces en las manos casi de los esquineros. Y Brock Purdy tiene una puntería muy, muy, muy... Creo yo por encima de lo de Jimmy G. Por ahí incluso un pase que, que pudo haber dado todo el otro primero y diez para tratar de matar más el tiempo. Se le cae de las manos a Brandon Ayuk inexplicablemente, ¿no? Pero Brock Purdy lo está haciendo muy bien. Me parece que está cumpliendo y está cumpliendo con creces. Nos está demostrando que alguna vez, hablando de los Seahawks, Russell Wilson, recuerdo cuando llegó de novato, y, que le, y, y le preguntaban algo así de... que es, que era, cómo era jugar novato o ser novato y decía que el ser novato no quería decir que tenías que jugar como, como novato y creo que eso está aplicando ahorita exactamente y precisamente y puntualmente en el señor Brock, Brock Purdy que es el ser novato no implica que tengas que jugar como tal. Toda la experiencia que trae del colegial, no, cuarenta y tantos juegos que jugó en Iowa State, los récords que impuso, pues hablan de un chavo que sabe de qué, de qué está jugando. ¿no? Es novato en la NFL, pero no es alguien que apenas se puso los shoulders y el casco y lo está haciendo muy bien. Está entendiendo perfectamente lo que quiere Shanahan y lo está ejecutando. Además muy muy muy centrado muy muy tranquilo él le preguntaban qué sentía y decía que se sentía bien pero que no le quitaran el crédito a Jimmy Garoppolo que no le quitaran el el, el, el crédito a Trey Lance de lo que ellos han estado haciendo él solamente viene a ejecutar y a continuar con lo que se ha estado haciendo, ¿no? Lo cual habla de alguien que está muy, pero muy, pero muy centrado y eso me parece bien, que no pierda la cabeza y que siga haciendo las cosas en pro del equipo. Él se clasifica como una pieza más en todo este rompecabezas que son los Niners y eso todavía me gusta más del chamaco al cual, insisto, y se los dije en el, en el canal 49 pasado, creo que Brock Purdy está unificando a la, a, la, a, la a la afición Niner porque todos lo queremos en este momento, al menos... Todos queremos a Purdy, no importa si eres fan de Garópolo o de Lanzo, de Kaepernick o de Alex Smith o del que sea, todos queremos a Purdy por lo que está haciendo y esperemos que siga de esa manera porque nos está ayudando muchísimo, muchísimo, no nada más a ganar sino a meter los puntos necesarios para no terminar sufriendo tan gacho como, como se pasaba anteriormente, ¿no? Insisto, este juego pudo haber sido más holgado el marcador, pero creo que eh, los árbitros ahí metieron la manita y cambiaron totalmente el juego en una sola decisión, ¿no? Corredores, Kaljuszek sigue siendo una cosa este, espectacular, sus bloqueos, su entendimiento de, de, de, de, de, de, de lo que hay que hacer en el campo, eh, cómo toma sus asignaturas, de repente hasta como receptor sigue apareciendo. Kaljuszek sí es, un, es el mejor fullback de la NFL, no ahorita, sino creo que desde que llegó a, a la liga, a los Cuervos. Eh, es, es, un, es un jugadorazo, Kaljuszek, y ustedes saben que yo soy fanático del señor. Eh, y Christian McCaffrey, pues qué les digo, no sigue... Es una locura lo de Christian McCaffrey, desde que llegó ha aportado 800 yardas combinadas a los Niners, que fue la semana 7. 800 yardas le ha dado a la ofensiva de los Niners. Esta vez se fue con 107 yardas por tierra, me parece. Otras treinta y tantas por aire. Eh, o sea, lo de touchdown, lo de McCaffrey es una locura. Y, y, y ese trade que por ahí alguien dijo o se decía al principio que nos habían robado. Pues la neta es que nos salió bien barato el señor Christian McCaffrey para lo que está aportándole a una ofensiva que ha cambiado completamente su cara desde que llegó él, ¿eh? Eh, ...ojo con Christian McCaffrey... ...que es un ofensivo que creo que está cargando con toda la chamba... ...toda vez que ahorita no está Divo... ...más con él, ¿no? Entonces eh, el cuerpo de corredores... ...y Jordan Mason, hay que hacer mención de Jordan Mason... ...que lleva varios juegos desde que le han estado dando chances... ...desde que se lesionó el Aya Mitchell... ...ha estado apareciendo... ...y se ha estado yendo de a 50... ...entre 50 y 60 yardas por partido... ...y eso que le dan muchos menos snaps que a, que a Christian McCaffrey... ¿eh? ...muy bien por Jordan Mason, y ese escapadón... ...que se merecía el touchdown, sí... Que se tenía que haber tirado en el, en el pasto antes también. Pero pues esa hambre de querer anotar pues le ganó y ni modo, ¿no? Pero bueno, eh, eh, con esa matamos el juego. Me recordó alguna escapada alguna vez de Frank Gore ahí también contra los Seahawks que se peló y ya nomás se tiró. Y con eso les dimos en la torre con un gol de campo. En ese pues, entonces creo que todo era... <coughs> no me acuerdo quién era. Andy Lee, el pateador, no me acuerdo. Pero bueno, el cuerpo de corredor es muy bien. La línea ofensiva lo está haciendo muy bien. Sí, por ahí le llegaron de repente a, a Purdy, pero eh, no tanto, ¿no? McClinch por ahí un castigo. Un holding, ¿no? Que ahí se fue tacleando al, al este señor. Este, ¿qué más hizo McClinchy? Mm, pues bueno. Digamos que fue rescatable la actuación de McClinchy y todos los demás, pues muy bien, o Aaron Banks que por ahí dicen que sigue sin aceptar captura, yo recuerdo que sí aceptó una contra Miami, yo la tengo clarita, pero parece que no aparece registrada, no se la cargaron a él. ...entonces Aaron Banks sigue sin, sin aceptar ninguna eh, captura... ...ha estado Daniel Bronskill... ...no sé qué está pasando con Spencer Burford... ...no sé si sigue, sigue lesionado... ...pero Bronskill también lo está haciendo bien... ...Brendel también cumple y Trent Williams... ...pues es una bestia... ...por ahí tuvo un, un offside, no ridículo... ...pero bueno, es Trent Williams y hay que pasarle esas... ...porque es un Pro Bowl... ...y yo creo que va para el otro... ¿no? ...porque ya se acabaron las votaciones de Pro Bowl... ...y los Niners son los más votados en la NFL para el Pro Bowl... ...y eso es una cosa también realmente que habla de la calidad... Y todas las estrellas que hay en el equipo, entonces también bien la línea ofensiva, los receptores. Christian McCaffrey eh, aparece pero el, el mejor receptor esta vez es George Kittle lo cual me da muchísimo gusto porque, porque desde el juego contra los cardenales en el Azteca no había vuelto a aparecer y a, ante la ausencia de Divo, no hay Divo pues está Kittle y ahí estuvo, no, y dos touchdowns del señor George Kittle explotando la, la, la zona de linebackers de, de, de Seattle que se pierde totalmente, le, se le salió lesionado a Jordan Brooks y se quedaron más indefensos entonces eh, George Kittle hizo un festín eh, y se llevó dos anotaciones del de jugador ofensivo del partido, George Kittle um, Joan Jennings apareció también Brandon Ayuk esta vez no fue el, el, el receptor productivo, se llevó por ahí creo que dos recepciones para 17 yardas, algo así. Entonces no apareció tanto George Kittle, pero no apareció tanto Brandon Ayuk, pero George Kittle ahí estuvo. Y mientras aparezca uno o aparezca el otro, estamos bien hermanos, no podemos esperar que todos se lleven eh, 100 yardas, ¿no? La neta es que esta ofensiva es terrestre y por ahí no puede ser, solo uno de repente va a destacar y apareció bien Kittle. Apareció eh, Joan Jennings, insisto, Christian McCaffrey, eh, hasta Ray Ray McLeod. Por ahí una tercera y largo, que muy buen diseño de jugada. Y primero y diez, ¿no? Eh, bien, o sea, la ofensiva en general me gustó. Me hubiera gustado más puntos. 21, ya me estoy poniendo medio mamuca, pero digo, para antes que con 12, 13 puntos ya parecía que era lo único que podíamos hacer. 21 puntos son muy buenos y yo creo que pueden venir... Eh, más puntos más adelante esta, esta defensiva de sal se tenía que aferrar y se tenía que cerrar y lo hizo pero creo que san francisco empieza a avanzar en ese en ese sentido eh, a la ofensiva san francisco ahorita está ubicado me parece que en el puesto número 7 en cuanto a puntos por partido no ya está ya está promediando 24 puntos y cacho puntos por partido san francisco algo que no empezó así bien la temporada y a diferencia de, por ejemplo, Kansas City, que son los que más puntos tienen, o Filadelfia, son cinco puntos de diferencia entre la ofensiva de San Francisco y las mejores ofensivas en cuanto a puntos anotados, entonces aguas ahí, ¿no? San Francisco ya está rankeado ahorita como la ofensiva 7 general en cuanto a yardas por partido. Es un avance tremendo para una ofensiva que estaba ahí entre las 20 las 17, ahorita somos las 7 cuanto a yardas por partido de toda la NFL y eso habla de un progreso que está teniendo este ataque y que nos viene muy bien eh, a estas alturas de la temporada porque se viene lo más tosco. Fijando eh, de vuelta atrás ya estamos en playoffs, entonces va a poner bueno esto. Eh, eso yo veo en la ofensiva. A la defensiva pues, es una frontal que... Los corebacks tienen tres segundos y eso ya es mucho para pensar qué van a hacer porque ya tienen encima. Si no es Bosa, es Armstead, si no es Ebu Camp, si no es Ray Jackson, si no es Jordan Willis, eh, si no es eh, el que me diga. no Están entrando todos y todos le llegan y por todos lados y las ofensivas, las líneas ofensivas no saben qué hacer. Digo, o Sara tenía ahí dos novatos que la verdad no les han salido tan buenos. Y pues enfrentarse contra esta frontal no es cualquier cosa. Y ahí nace el poderío de la defensa. no Tenemos también un tridente de linebackers que ya tenía mucho que no los podíamos ver juntos. Y ya llevan varios juegos juntos haciendo esta, esta tercia. Eh, Greenlow, eh, Greenlow eh, Warner y Al-Sahir. Y Greenlow está jugando en un nivel que para qué les cuento. Y curiosamente no, fue, no, no ha sido tan votado, no fue tan votado para el Pro Bowl. Ya ha tenido una temporada de Pro Bowl. Rick Greenlow, me atrevo a decir que tal vez hasta un poco mejor que, que Fred Warner, ¿eh? Y yo creo que hay que revisarlo de un mejor contrato para el señor Greenlow porque está jugando al más alto nivel el señor y hace salsa Ir de repente aparece, pero cuando aparece agua, son muy rápidos, son muy violentos, entienden muy bien lo que tienen que hacer y cubren el, el pase de manera excepcional, o sea, son todo terreno estos tres linebackers. Y eso es lo que todavía les dificulta ya más a los corebacks de empezar a buscar opciones en el segundo nivel. Y, y lo aparte, cierran bien la corrida, ¿no? Ya con la frontal que no deja correr, o sea, esta, esta defensa no deja correr, creo que son 74.1 yardas por juego lo que permite, ¿no? O sea, ni 100 yardas. O sea, es una cosa bestial lo de esta defensiva. Y, y por aire pues y aparte tienes a Charbaris Ward que le dio un juegazo a, a Dike y Metcalf Se estuvieron ahí dando, me parece que después salió el lesionadón Porque creo que entró Janoris Jenkins, el, el que trajeron apenas Creo que fue el que cerró el juego, hay que ver qué onda con Charbaris Ward de modo ¿no? que lo, lo, lo está haciendo muy bien el, el chamaco de segundo año, eh, se está fajando, se está rifando, si sí lo queman de repente, pero no, no es alguien a quien estén atacando todo el tiempo porque sepan que ahí está el pan, lo está haciendo bien. Y pues atrás que podemos pedir con Jimmy Ward y, y Talanoa Ofanga, ¿no? O sea, es que la verdad es que defensa por eso es la mejor de la liga, o sea... Lo dice, no muy fácil, pero vean todos los nombres que hay, ¿no? Y nombres que se han hecho, o sea, no son nombres que llegaron, no son nombres que se contrataron, no fueron los grandes nombres de, de agencia libre que yo decía, es que hay que traer, hay que traer. Ahí se ve cuando uno no sabe ni tiene idea de lo que hay que hacer en la NFL, ¿no? Todos estos señores tienen unos nombresotes y se hicieron aquí, ¿no? Y eso es lo más espectacular de esta defensiva. La neta es que me, me tiene con la boca abierta una unidad que tenía muchísimo, insisto, que no se veía en la NFL. No nada más en los Niners, en la NFL. Bien por esa defensa, el perímetro, insisto, bien. Ahí a el de Diego, no te olvides a... A Gene Smith, que fue un fumble que alcanzaron a recuperar Drew Green, lo que, que provocó este, este fumble que se llevó Chorbury Ward y puso la mesa para el touchdown de Christian McCaffrey. La defensa sigue cerrando los juegos, le sigue poniendo las cosas muy fáciles a la, a la ofensiva de San Francisco, y eso es espectacular, la neta. Le están, le, están, le están ayudando muchísimo a Brock Purdy para que no tenga que cargarse él solito al equipo. Lo está cargando la defensa y lo está cargando un arsenal ofensivo y un Shanahan que anda en un modo creativo. Y está viendo esta, esta, esta jugada de doble engaño que el pase de Kirill, que pues fue una jugada que ya había diseñado Bill Walsh hace muchos años, no supongo que también era de su padre, de Kyle Shanahan, ¿no? Steve Young la desarrolla, por ahí está, ahí ya ahí salió el video en donde son igualitas las jugadas, y, y bueno, Shanahan está en modo bestia, la neta, está en olomaden el señor Kyle Shanahan bien por la ofensiva, bien por la... Demeco Ryans, pues qué les digo, no ya creo que ya no es un misterio que Demeco de aquí va a tener que ser head coach de algún equipo, algún equipo lo va a querer como head coach ojalá se vaya campeón, ojalá se vaya campeón de la NFL el señor Demeco Ryans porque se lo merece y se merece esto y más ha construido... Sí le dejó, digamos ya las bases Robert Sala, pero Demeco Ryans lo ha llevado a otro nivel, creo yo, me parece... Si me equivoco, corríjanme, pero creo que ha llegado, llevado esta defensa todavía al siguiente nivel. Está muy cañona esta defensiva de los Niners. Equipos especiales, bien igual, Ray Ray McLeod. Sigo con esa sensación de que en una de esas se va y parece que cuando ya se va, lo alcanzan a trastabillar o a taclear a alguien y se les va Pero Ray Ray McLeod nos está regalando unas posiciones de campo que igual le siguen ayudando muchísimo a Purdy y a toda la ofensiva. No, no es lo mismo salir de la 5, de la 10, de la 25... Sí, inclusive si fueran touchback, que, que, que McLeod que nos pone en la 30, 35, despejes hasta en las 40, entonces eh, es todo un trabajo conjunto lo de San Francisco. no Por ahí pues el, el, el, el, el arrocito negro fue Robbie Gold, esta vez nos falló, pudo haber metido un gol de campo que le pudo haber dado muchísimo más calma al juego. No era nada complicado, eran creo que 43 yardas, estaba centrado el balón y de plano le pegó horrible y se fue todo chueco. Y ahí sí Robbie Gold esta vez nos falló el señor, ojalá le sirva porque ahora sí ya no puede empezar a fallar, ya vienen viene las épocas en donde estamos que esté bien certero el señor Robbie Gold. Eh, y que Nadie Wisnowski igual también metiendo patadas muy buenas, por ahí encerró en alguna a los Seahawks. Eh, ...también los hijos ...nos centraron ...pero también Wisnowski sigue dando... Eh, ...una gran temporada... ...y me parece que también va a ser... ...o ya fue votado de los más para Pro Bowl... ...ojalá le alcance para llegar al Pro Bowl... ...al señor eh, Mitch Wisnowski... ...en general eso es lo que veo de la, de la, del equipo... ...un buen equipo... ...un equipo que pudo... ...el equipo... El, ...el juego pudo haber quedado más escandaloso... ...insisto, en un momento crucial... ...los árbitros voltearon totalmente la balanza... ...y no obstante con eso luego vino una interferencia que todavía los avanzó más, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este, si a Nick Bosa le marcaran los holdings que le hacen, igual que esas supuestas rudezas al pasador, otra historia sería, en ¿eh? neta? Y aún así, con todo y todo, Nick Bosa es el, otra vez el líder en capturas de toda la NFL con 15 y media hasta el momento, y, y desde hace algunos años no, no había alguien que repitiera una campaña con más de 15 capturas dos años seguidos y Bosa lo acaba de lograr. Y las que yo creo que le faltan porque en estos tres juegos que vienen, Aguas con Nick Bosa, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y el panorama en este momento para los Niners pues no es nada más que alentador, señores. Ya estamos en playoffs, ya somos eh, campeones divisionales, somos el sembrado número 3 y por ahí podría ser... ...que todavía podamos subir al número 2. Miren, los Colts tenían el juego, los Colts ya... ...33 puntos, creo eran 33-0 ya. <coughs> no sé qué pasó ahí. La hecatombe total de Indianápolis. y los vikingos... ...lo sacaron, ¿no? De esta manera histórica. Y sí podemos decir, ¡wow! los vikingos, ¿no? Sí, o sea, pero para poder... Hacer una remontada de tantos puntos es porque también te fuiste abajo por todos esos puntos. Entonces a mí de lo que ama habla esto es, es de que Minnesota no es un equipo tan consistente como debería de ser. No te puedes ir tan abajo de repente y luego te pues, escalaron porque la defensa de, de Indianapolis se dobló gacho, ¿no? Pero, pero Minnesota creo que puede tropezar por ahí. Miren, según yo todavía le queda a Minnesota, le quedan los gigantes... Green Bay y Chicago. Los gigantes le acaban de ganar a los Commanders en un juego ahí, pues cerradón. Pero yo creo que Gigantes es un. No mucho, pero sí es un poco mejor equipo que, que los. que, que, que Indianápolis. Entonces podría ser que todavía a los vikingos les falte por ahí un tropezón. ¿eh? Green Bay, pues a lo mejor Minnesota está mejor que Green Bay este año. Pero pues Green Bay es como el Seattle ahorita de nosotros. Van a oír y van a buscar la manera de meterles el pie a los vikingos y ojalá, ¿no? En ese juego sí le voy a los empacadores. Y luego cierran contra Chicago y un Justin Fields que de repente se inspira y aunque sabemos que es puras patas, eh, pues podría ser también. No sabemos. No sabemos esperar por ahí un tropizo de Minnesota y si nosotros cerramos duro el año, podríamos subir al número 2 sembrado de la Nacional, pero eso vamos a tener que esperar para ver. A nosotros nos queda... Washington este, este fin de semana en, es en el Levi Stadium luego hay que visitar Las Vegas eh, contra unos Raiders que sacaron el juego de la manera más ridícula en la que se puede perder con los, con los Patriotas y cerramos contra Arizona que ya están eliminados oficialmente se unen a los equipos eliminados ya de la contienda ¿no? entonces a San Francisco le viene una temporada muy a modo de cierre tres juegos que en el papel no son tan complicados ¿no? y toda vez que ya no nos estamos jugando la vida ¿no? este, Tampa ya no nos va a alcanzar Tampa ya no nos alcanza para quitarnos el número 3 sembrado de la, NFL, de la nacional ya no eh, Minnesota todavía lo podríamos alcanzar y Filadelfia pues prácticamente solo que les sucediera una tragedia horrible en tres juegos que les quedan pues ya se ve muy difícil llegar al número 1 entonces yo creo que San Francisco lo más probable tiene una, una gran probabilidad de terminar ya como el 3 sembrado eh, de la conferencia nacional y pues esperar enfrentar que muy seguramente será a, a, a los gigantes o a Washington de ahí a ver quién es el que se cuela no todavía al... <coughs> buscará algún tropiezo y ver si se alcanzan a meter, también podrían ser eh, eh, y pues, Filadelfia y Dallas, y Dallas Además, sé que esos son los que se van a cruzar ahí ¿No? Después A lo mejor eh, se van a enfrentar Tampa contra eh, Dallas en, en la primera ronda Y por ahí vienen las, las acomodaciones Yo siento que San Francisco va, va a iniciar contra uno No tan duro como Washington Como Gigantes o como Seattle Y después de ahí Pues avanzaremos y veremos eh, Yo creo que nos podría tocar eh, Pues, Dallas ¿no? ¿O nos podría tocar? Contra, contra, contra Filadelfia yo veo muy difícil que nos toque a menos que nos metamos hasta la final de la nacional y que ellos también lleguen. Entonces el camino parece acomodarse. Ahorita lo importante es que en estos juegos, eh, sobre todo Brock Purdy va a tener chance de soltarse, de poder jugar con menos presión y poder empezar a intentar también más cosas. Yo creo que por ahí tendría que ir eh, la onda, ¿no? estuvo lesionado, sacó el juego, no se resintió y ahorita pues ha tenido días y va a tener de aquí al juego de Washington 10 días para recuperarse, para sanar bien y esperemos que también eh, Divo Samuel no tarde mucho en regresar y esta ofensiva eh, todavía puede ser más poderosa con Divo y lo sabemos, a la defensa esta semana ya va a estar entrenando Jabón Kinlo y <ríe> pues miren, aunque ustedes saben que yo no soy... Eh, eh, ...santo de la, o no santo de mi devoción... ...el señor Kinlo... ...yo lo quiero ver... ...si está entero yo lo quiero ver... ...y es un muy buen momento para tener a una fuerza... ...como el señor Kinlo ahí en medio... ...que de por si no nos corren... ...quiero ver con Kinlo... ...quiero que Kinlo por favor ya me calle el hocico... ...y ya sea lo que estábamos esperando... ...y si no... ...pues ahí tenerlo para rotación... ...nunca sobra... no ...nunca nunca están de sobra... Para estarle dando descanso a algunos jugadores, pues de repente que entra en situaciones de primera, de segundo down, en situaciones de, de corto yardaje, podría ser que nos ayude el señor Kinlo. Parece que todo viene bien para los 49, eh, viene un cierre, insisto, interesante, en donde todavía se pueden mover algunas piezas, algunos escalones, pero San Francisco ya del 3, sembrado de la Conferencia Nacional, es inamovible, señores. Estamos en playoffs, somos campeones de la División Oeste de la Conferencia Nacional y no me voy a cansar de decirlo. Eh, campeones de la división oeste de la conferencia nacional por eh, vigésima primera ocasión eh, en la historia de la franquicia señores nadie ha ganado más la, conferencia, la división oeste que los 49ers y eso me da muchísimo gusto además ya se barrió a los Rams, ya se barrió a Seattle y nos queda un jueguito y podríamos barrer toda la división por eso insisto, si ganamos eh, <ríe> si Minnesota por ahí quedamos empatados con Minnesota, lo más probable es que les ganemos el segundo lugar sembrado por eh, este, los criterios de desempate, ¿no? Ellos sí ya perdieron contra alguno de su división, me parece. No me acuerdo contra quién. Entonces, ahí podría ser. Y la conferencia, pues nada más hemos perdido contra Atlanta y contra Chicago. Ahí hay que ver cómo va a estar la onda, ¿no? Pero bueno. Eh, señores, contento, feliz, agradecido con este equipazo, con esta temporada que nos están dando eh, muchas alegrías. Ya son seis juegos, me parece, sí, no, seis, seis, seis seguidos eh, que no pierden los Niners. O siete, ya ni sé, ya perdí la, ya perdí la cuenta. Eh, llevamos ya dos meses sin verlos perder y eso es de verdad de agradecerse. Me siento muy contento, muy feliz, muy orgulloso de ser Niner en este momento. Y yo quiero pensar que viene todavía lo mejor. Este equipo se ve muy duro, muy sólido, es muy peligroso. Tal vez solamente Filadelfia es el, el que se nos puede poner o nosotros nos le podemos poner a Filadelfia. Y si esa es la final de la Nacional va a ser un agarrón porque ambos equipos vienen bien duros. No más les adelanto, Filadelfia no es bueno contra la corrida. Y ese puede ser su talón de Aquiles. Pero bueno, ya hablaremos de eso en su debido tiempo señores. Eh, hasta aquí dejamos el podcast, no hay nada más que agregar. Eh, vamos a seguir disfrutando esta semana. Contentos, ¿no? Felices, orgullosos Niners. Eh, mmm, redes sociales, canal 49 oficial, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. <coughs> TikTok y... Eh, en Twitch como Canal 49, eh, eh, yo creo que vamos a estar streameando este miércoles. Yo creo que si sí me lo aviento el miércoles, el streaming ya les aviso. ...allá a todos los twitcheros y también los youtubers que se quieran meter a Twitch, ...entrenle, se pone chido y platicamos en vivo, convivimos, eh, compartimos puntos y hacemos una, un bonito grupo ahí eh, de cuates. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues nada más, ah, el botoncito de unirse. Se viene este 24, pónganse atentos, el 24 en algún momento del día. 12, 1 de la tarde por ahí haré el sorteo ¿no? ya de los regalos navideños para los miembros del canal, para los que siguen apoyando esta plataforma también está el botoncito de gracias para los que quieren seguir apoyando canal 49 Alex Ribardán, que es el que más me ha estado apoyando en ese sentido con el corazoncillo Alex de verdad, corazón muchísimas gracias hermano, hay un montón de gente a la que yo le tendría que agradecer a Hugo Montero a Lannister a el otro Hugo que me pasó el Game Pass a un montón de gente, a Germán al Empire Jalisco a la Faithful Chihuahua a Roal hay un montón de gente a la que le tengo que estar muy agradecido y a todos los miembros del canal muchas gracias principalmente gracias a este equipazo gracias por ser esta gran familia en Canal 49 eh, viene lo mejor señores hay que estar contentos hay que estar emocionados tenemos Navidad adelantada y se vienen los Reyes y se viene todo lo mejor les mando un gran abrazote a todos señores cuídense mucho mucha buena vibra ya lo saben ya lo saben, ya lo saben. Coniners.